una asociación que engloba camareras de piso y también limpiadora todo lo que es del sector de piso de hostelería. Y bueno, por explicar un poco cómo se organiza esta, esta asociación, decir que en el año 2014 un sociólogo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 que se incorpora al sector y hay un gran desconocimiento sobre sus derechos. Eh, tienen miedo, están presionados por la, la joven, fundamentalmente por las gobernantas de su departamento en cuanto que es un, no es no una forma de presión que podíamos decir, te voy a quitar sueldo porque eso no puede, descarado. ¿no?